El primer método que vamos a ver para la inversa, en este caso tengo la misma matriz anterior de 3x3, pero podría haber tenido una más, más grande, y el método va a ser el siguiente yo voy a empezar a través de una matriz ampliada, de la matriz A y la matriz identidad y voy a ir trabajando como ustedes trabajaban en el, cuando resolvían de los sistemas lineales, cuando se rubia eh, por el método de eliminación completa y esto va a ir pasando, va a ir mutando hasta hacer I y una vez que hace eso, como yo le aplico esto a toda la matriz a la matriz ampliada, a toda la matriz, le voy a aplicar las transformaciones acá acá va a aparecer A a la menos 1 ¿y qué se tiene que cumplir? obviamente que A por a a la menos 1, va a tener que ser igual a a, a la menos 1 por a igual a la matriz identidad. ¿Sí? La matriz identidad es el neutro del producto. O sea que, eh, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que a, a la menos 1 es única para a, porque por izquierda y por derecha, si es que existe, el producto me da la matriz de tierra. Entonces, el método es tratar de llegar desde acá hasta acá. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en dos pasos. Acá vamos a poner la matriz de premultiplicación y acá vamos a poner la matriz ampliada. 1, 2, menos 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Entonces, ¿cuál era mi consigna? Hacer que esto sea que esto pase a ser diagonal. Para hacer una identidad, primero tiene que ser una diagonal. Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? Y voy a eliminar el 1 y el 1. Y después voy a eliminar lo que quedó de acá y este. Y después voy a eliminar este y este, ¿sí? Entonces, lo que no se va a eliminar, entonces va a ser, en este, en este caso, la, la última fila. Entonces va a ser 0 de la primera fila, más 0 de la segunda fila, más 1 de la tercera fila, me va a quedar menos 1, 4, 1, 0, 0, 0. 1 para eliminar este yo multiplico esto por 0 se, se ve ¿no? multiplico la primera columna, la primera fila perdón, por 0 la segunda fila voy a multiplicar por 1 y la tercera fila por menos 1 de modo que me queda que la eh, que, que esta fila va a ser esta fila menos esta fila o sea, 2 menos menos 1, 3, 3 menos 4, menos 1, 1 menos 1, 0. Fabriqué acá el 0 que quería. Esta menos esta es 0, esta menos esta es 1, esta menos esta es menos 1. Ahora tengo que fabricar en la primera fila un 0 y voy a hacerle trabajar a esta fila y a esta fila o sea que la segunda fila no trabaja y hago lo mismo, esta menos esta 1 por la primera y menos 1 por la última esta menos esta es 2 menos 2 0 esta menos esta es 1 esta menos esta es 0 esta menos esta es menos 1 voy a cambiar de color ahora Y voy a borrar esto. Entonces, acá yo tenía A, acá ya no tengo A, tengo A'. Pero esta A' se está pareciendo más a una identidad. Y este ya no es más I, se está pareciendo más a otra matriz, se está rellenando. Entonces voy a hacer el segundo paso. El segundo paso que era voy a hacer 0 acá y 0 acá voy a tratar de hacer 0 acá primero pero qué es lo que no se va a mover la fila del pivot. estoy tomando el pivote acá entonces voy a poner 0 de la primera 1 de la segunda y 0 de la tercera y esta va a ser mi segunda fila y para que esto sea 0 yo puedo multiplicar, multiplicar la primera fila por 1 y la segunda fila por menos 2 y la tercera fila obviamente no entra ¿Sí? Entonces, es la primera fila menos el doble de la, de la segunda fila La primera fila menos el doble de la tercera fila 2 menos 6, menos 4 Menos 2 más 2, 0 Ahí tengo el 0 que yo quería acá Y 0 menos 2 veces 0 es 0 Y 1 menos 2 veces 0 es 1 0 menos 2 es menos 2 y menos 1 menos 1 más 2 es 1 y acá es 3 menos 1 0 0 1 menos 1 porque esa no se movió y ahora voy a hacer la última fila que es, voy a tratar de hacer un 0 acá para eso multiplico la primera por 0 la segunda por 4 y la tercera por 1 o sea, 4 veces esta más una vez esta 12 menos 1 11 Ahí está. menos 4 más 4 0 y acá es 4 por 0, más 1, 1. 0 más 0, 0. 4 más 0, perdón. Debería ir un 4 acá. Y menos 4 más 1 es menos 3. ¿Sí? Ahora voy a borrar esta parte. Y voy a seguir de esto, lo voy a seguir acá acá yo debería hacer qué cosa, que este y que este sea cero, entonces esto me va a quedar una matriz diagonal, después me arreglo para la diagonal eh, que sea parecida a una identidad, pero ahora yo estoy buscando que sea diagonal, o sea que voy a eliminar todo esto para poder hacer el, segundo, el tercer paso, el tercer paso. Bueno, ¿qué dijimos? Que esta se va a mantener constante. Va a ser menos 4, 0, 0, 1, menos 2, 1. Y para eso, ¿qué tengo que poner acá? 1 de la primera, nada de la segunda y nada de la tercera fila. Esta se va a tener que hacer un 0. Entonces, voy a tener que multiplicar la primera por 3, la segunda por 4 y la tercera por nada. y para que este sea 0 multiplico este por 11 esto por nada y esto por, por eh, menos 4 ¿puede ser? o por 4 por 4 por 11 por nada y por 4 vamos a hacer la primera fila eh, la, la, perdón, la segunda fila 3 por menos 4 es menos 12 más 12 0 3 por 0, 0, menos 4. 3 por 0, 0, 4 por 0, 0. 3 más 0, 3. Menos 6 más 4, menos 2. 3 menos 4, menos 1. Y acá es, menos 11, perdón, 11 por menos 4, menos 44, más 4 por 11, 0 y ahora es 11 por 0 más 4 por 0 0 y ahora es 11 por 0 más 4 por 1 es 4 y ahora es 11 por 1 más 4 por 0 y después es menos 22 más 16 menos 22 más 16 eso es menos 6 ¿Sí? y 11 menos 12 es menos 1 ¿Sí? ¿cómo hago yo para que esto quede la identidad? acá tengo menos 4, menos 4 y 4 entonces lo que podría hacer es multiplicar todo esto por menos 1 entonces esto se hace positivo, esto se hace negativo, esto se hace positivo y positivo multiplico otra vez por menos 4, por menos 1 perdón, esto se hace positivo este negativo, esto positivo y esto negativo. ¿Sí? ¿Hay eh, negativo? ¿Dije? Entonces, la inversa debería ser, la inversa la voy a escribir acá, a la menos uno, debería ser, tengo que dividir todo por 4. Si divido todo por 4, esto me va a quedar la, la matriz identidad o sea, me va a quedar 1, 0, perdón 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá me va a quedar un cuarto de, qué? de todo esto que es menos 1, menos 3 11, 2, 2, menos 6 menos 1, 1, menos 1 ¿Sí? entonces esta matriz es así un cuarto vamos a ver si es cierto para saber si es cierto ¿qué tengo que hacer y multiplicar la matriz A por su inversa 1, 2, 1 2, 3, 1 menos 1, 4, 1 por un cuarto lo voy a poner acá Menos 1, menos 3 11, 2 2, menos 6 Menos 1, 1 Menos 1 ¿Sí? ¿Y eso cuánto tiene que dar? Tiene que dar la matriz identidad. Y, y lo voy a hacer acá O sea Vamos a hacer la primera La primera entrada 1 Negativo por el más, menos 6 Menos 6 menos 1 es menos 7 Más 11 4 Dividido 4 1 Ahora hacemos las, la primera fila, segunda columna Esta tiene que dar 0 2 más 4 menos 6, 0 Vamos a hacer la tercera eh, columna Menos 1, más 2 Menos 1, más 2 Menos 1 Menos 1, más 2, menos 1, ¿cuánto da? 0 Vamos a hacer, o sea, la segunda fila, primera columna <coughs> Menos 2, menos 6 Menos 9, perdón. Menos 2, menos 9 es menos 11, más 11, 0. 4 más 6, menos 6 es 4, dividido 4 es 1. Y ahora, menos 2 más 3, menos 1, menos 2 más 3, menos 1, es 0. 1, menos 12, más 11, 0. Menos 2, más 8, menos 6, 0. Y 1, más 4, 5, menos 1, 4, dividido 4, 1. Quiere decir que, evidentemente, la matriz inversa, la matriz inversa a la menos 1 es igual a un cuarto. Menos 1, menos 3 11, 2, 2 Menos 6, menos 1 1 y menos 1 Y está comprobado Está comprobado Fíjense ahora Que vamos a ver La, la vimos a esa matriz La obtuvimos Mediante ¿Qué cosa? Mediante transformaciones elementales De fila en forma completa ahora vamos a ver si ustedes recuerdan cuánto valía el determinante de A el determinante de A valía 4 y acá tengo un cuarto vamos a estudiar este vamos a estudiar este uh, esta entrada vamos a, a calcular el cofactor de, de este el cofactor de ese sería positivo 3 menos 4 menos 1 o sea que este sería el cofactor de este vamos a calcular este ahora elimino esto elimino esto y me queda 1 más 1 2 o sea, este es el cofactor de este. Vamos a calcular siempre los positivos. Y vamos a calcular este. Y vamos a mirar el cofactor de este. Es 3 menos 4 menos 1. Hasta ahora yo puedo decir que los elementos de la diagonal son los cofactores de la matriz. Inicial. Vamos a ver, esto es positivo, positivo, positivo. Este es positivo y este es positivo. Vamos a hacer esos dos últimos. ¿Sí? Entonces, si yo calculara el cofactor de este, es 2 por 4, 8, más 3, es 11. Acá debería haber un 11. Lo voy a poner, lo voy a poner en menos 1, 2. Eh, perdón, lo voy a poner así. Menos 1, 2, menos 1 y acá debería ser 11. ¿Sí? Voy a calcular este ahora. Sería positivo también 2, menos 3, menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a calcular todos los cofactores que deberían ser negativos. Por ejemplo este, elimino esta fila, esta fila y esta columna me queda 2, más 1, 3. Y tengo que cambiarle de signo, me queda menos 3. Ahora vamos a hacer esta, elimino esta, elimino esta, me queda 1, menos 2, menos 1. Le cambio de signo y me queda 1. Ahora vamos a calcular esta. Elimino, me queda 4 más 2, 6. Tengo 6, pongo 6 y le pongo el negativo. Y me falta el último. Elimino esta fila, esta columna, queda 2, menos 4 es menos 2. Pero tengo que cambiar de signo, queda 2. Entonces, esta es la matriz de los cofactores. Esto es un cuarto que es el 1 sobre el determinante de A. ¿Sí? Ahora, para que esto sea esto, ¿qué falta? Fíjense, menos 1, menos 3, 11. Menos 1, menos 3, 11. Esta columna es esta fila. 2, 2, menos 6. 2, 2, menos 6. Esta columna es esta fila. Menos 1, 1, menos 1.